Hola, buenas tardes. Rosemary Tapia. Una novedad. Yo siempre les traigo novedades. Mis libros digitales están en una nueva plataforma, Hotmart. Esa plataforma permite tener afiliados y le voy a explicar lo que significa afiliados. Afiliados es que usted, sin escribir un libro, puede vender libros. Usted se va a un catálogo que me solicita y yo se lo mando y yo tengo 26 obras. Yo le daré el 50% de la comisión. Y Hotmart, la plataforma de Hotmart, se la pasa a usted directamente a una cuenta, que cuando ya usted tenga una cantidad, la transfiere a su cuenta. Por ahora les voy a explicar cómo se hace la cuenta en Hotmart Vamos a compartir aquí pantalla. Ustedes, como en cualquier página, se registra correo y contraseña. Una vez que ustedes se han registrado, ellos le va a preguntar. ¿Va a vender? ¿O va a presentar un producto? Entonces yo voy a entrar. ¿Compra o negocio? Yo voy a poner negocio, pero ustedes ponen compra. Yo les voy a mandar mi número de afiliado de cada una de las novelas. De esa manera, ustedes, miren, aquí hay productos. Ustedes también pueden buscarlos aquí, vamos a suponer, caminos y encuentros. Ustedes lo buscan en productos y ahí los va a llevar a este libro caminos y encuentro. Ustedes buscan afiliado y con un solo clic quedan afiliados. Posteriormente yo les mandaré el catálogo, pero miren, vamos a ver si ahora dejamos de compartir pantalla y vamos a mandar por chat. Aquí este es el catálogo. Ahora también tengo que ir a compartir pantalla, pero vamos a abrirlo aquí está el catálogo. Mire, este catálogo lo hice yo. Vamos a ponerme la imagen acá. Y ustedes ven novelas más públicamente y ahí la misma plataforma le dice cuánto usted va acumulando. No soy yo la que se lo tiene que pagar, se lo paga la plataforma. Bueno, ¿Ya vieron el catálogo que yo compartiría con ustedes? Hacemos una reunión explicando cómo se inscribe y después cómo promueve el libro. Yo les puedo mandar videos para que usted promueva en una página. ¿Por qué no en una página? Y ponen la reseña, pone un video. Pone su enlace porque la plataforma le da un enlace y solo con ese enlace es que usted vende porque le acreditan la comisión. Así que el mundo cambió. Cambiemos nosotros y subamos a ese tren de la tecnología. No nos quedemos en la estación del olvido. Un fuerte abrazo.